Son varios los sucesos inexplicables de esta índole que se vuelven virales a través de las redes sociales. Me refiero a las apariciones fantasmales. Espíritus del más allá que hicieron presencia en este plano terrenal de una forma un tanto peculiar y terrorífica. Y en esta ocasión el turno fue para uno ocurrido en la ciudad de Santa Marta, donde quedaron registrados en video los momentos de pánico que vivió el guardia de seguridad de un edificio residencial al ver un supuesto fantasma. De acuerdo con lo captado por las cámaras de seguridad del lugar, el hecho paranormal habría tenido lugar a las 3 de la mañana. En las imágenes se observa el momento en que este vigilante atiende lo que parece ser el llamado a la puerta principal. Según él, hecho por una mujer de la tercera edad que le pedía ayuda para poder entrar. Y aunque se ve que nadie ingresa al edificio luego de que el hombre abre la puerta, se puede ver cómo empieza a sostener una conversación con la supuesta anciana e incluso cuando le abre la puerta del ascensor. Como parte de mi investigación, logré contactar con una persona la cual es residente de Colombia, cerca de donde aconteció este suceso, por lo que a continuación te muestro parte de la charla que tuvimos acerca de este video, para poder dar con más información sobre este escalofriante caso. Y me han pasado tu contacto porque ustedes precisamente Costa Paranormal es eh, quien está ah, eh, con el conocimiento de lo que ocurrió en este sitio. Por eso me he comunicado contigo, esperando me puedas dar algunas respuestas porque hay muchas dudas sobre este video que es increíble. Bueno, te comento lo que, lo que yo he recopilado. Bueno, inicialmente el video salió en las redes sociales. Obviamente se viralizó demostrando todo este tipo de fenómenos paranormales, este mundo paranormal el cual de pronto es un enigma tú sabes que esto es la verdad de cada persona llega el video a costa paranormal yo lo publico en las diferentes redes sociales, se viraliza más el video pero sí quedé con aquella duda de la realidad del video, si el video era real o era mentira pero investigando investigando a fondo logré llegar hacia, la, hacia el que hizo el video lo más ilógico, o sea, lo más que me llama la atención es que la persona es un, un creador de contenido, de esos que quieren hacerse viral, y el tipo cuando coloca el video, le empiezan a hacer varios comentarios ahí de varias personas. Hay Una chica, la chica le escribe un comentario, no, a mí me pasó esto cuando yo fui enfermera, pues yo cuando fui enfermera me pasó... Me salió en la parte de donde yo trabajaba un señor, el señor se mostraba, caminaba los pasillos, que esto, que este otro. Entonces el tipo lo que hace es que después, el hombre lo que hace es que después entrevista a esta chica que le hace el comentario en el video que se viralizó. Entonces me di cuenta que el chico es creador de contenidos y tiene una chica ahí que la puso como comentario y la entrevista y la chica es un OnlyFans. Entonces, ya cuando yo veo eso así, pues me cae la duda con lo del video, si tiene por de pronto la realidad o no. Claro, ahorita está la duda de que este video pues, eh, pueda ser real, porque, eh, como notaste, es de un creador de contenido que al parecer lo está exponiendo este video para que pueda tener vistas, comentarios, etcétera ¿no? Entonces, piensas que puede haber sido actuado, Sí, yo pienso que pudo haber sido actuado. Realmente, cuando ya yo veo que la persona tiene, es creadora de contenido, tiene OnlyFans, pues obviamente ya yo pongo en duda eso, porque estoy viendo que están tratando de ganar un beneficio montando un video. El video eh, original en donde se expuso es el lugar donde este creador de contenido eh, sube sus videos, ese es el, el original. Si sí, yo, el tipo no lo conozco, o sea, sé que es una persona que está haciendo contenido paranormal últimamente. Él está haciendo contenido paranormal últimamente, pero el video sí sé que es en la ciudad de Santa Marta. La fuente total del video, dónde es el edificio, están por, por confirmármelo. Ah, ok. Entonces, la persona que subió este video también hace contenido paranormal. Sí, el o sea, está haciendo contenido paranormal y le veo con otro tipo de contenido. Entonces yo lo que creo es que el tipo monta el video para hacer un contenido paranormal, para ganar seguidores, y ganar views. El Guardián, como se hace llamar, es un administrador de un grupo en redes sociales sobre temas paranormales en Colombia, llamado Costa Paranormal. Por lo tanto, fue el encargado de subir este video para que se hiciera viral y por ende también fue de los primeros en verlo él asegura que el video pudiera estar manipulado pudiera tratarse de una actuación ya que se dio cuenta que quien lo subió es un creador de contenido y que otros creadores comenzaron a comentar el video para darle más popularidad y así lograr hacerlo viral con el objetivo de sacar algo de beneficio no es la primera vez que algo similar ocurre en el condominio pues en anteriores ocasiones han manifestado que allí se escuchan pasos voces y otros ruidos inexplicables y eso les ha llenado de temor al punto de solicitar un exorcismo al lugar asimismo este caso no es el primero ni será el último en hacerse viral ya que días atrás incluso publicamos un video de un guardia de un hospital el cual se ve mediante cámaras de seguridad hablando supuestamente con alguien hasta que los encargados de la videovigilancia le informaron que no hablaba con nadie Dejando esta terrorífica imagen. Las reacciones a la abuela fantasma, como le han llamado muchos internautas, no tardaron en surgir por medio de las redes sociales, además de una que otra burla. También se han hecho presentes las opiniones de aquellos que, incrédulos en este tipo de temas, advierten que todo se trató de un montaje, como ya te lo hicimos saber. Como ya hemos visto antes, sucesos similares han ocurrido, pero estos han dado como resultado alucinaciones por parte de los guardias de seguridad y en otras ocasiones simplemente bromas, aunque debo de admitir que algunos otros son bastante reales. Los invito a que se suscriban a mi nuevo canal, donde los llevaré a visitar lugares paranormales, lugares aterradores, llenos de misterio, historias, leyendas, enigmas. Así que acompáñenme en este nuevo canal, el link lo dejaré en la descripción de este video para que vayan y se suscriban. Ya subí mi primer video y voy a seguir subiendo más. Pongan mucha atención porque quizá vaya a donde ustedes vivan en busca de más historias sobrenaturales. Nos vemos en el siguiente video.